Bienvenidos a otra nueva entrevista de nuestra iniciativa Somos Murcia, Somos Pequeño Comercio. En primer lugar, hoy quería compartir con vosotros una anécdota que nos ocurrió ayer y que personalmente me ha hecho mucha ilusión, pero que además, sobre todo, lo que quería dar las gracias es a Pedro, es un nuevo cliente que nos ha dicho que ha venido precisamente por esta labor que estamos haciendo en Facebook con, con nuestros amigos, nuestros clientes y empresas con la, como con la que estamos hoy. Con nuestro amigo y cliente, Fran Bernal. Hola, Fran, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Pues Fran Bernal es el socio fundador de Café Lab, que básicamente podemos pensar que es una cafetería, o al menos yo lo pensaba hasta que hasta que entré dentro por primera vez. Bueno, Fran, cuéntanos, ¿quién es Fran y, y a qué se dedica? Como bien has dicho, eh, creamos el concepto Café Lab, que es un, un concepto un poquito distinto, que ahora lo veremos un poquito más adelante. Y yo básicamente, pues bueno, vengo del mundo del café tradicionalmente. Eh, mi padre montó un tostadero de café hace unos 50 años aproximadamente, debajo de mi casa. Y para mí pues, el, el café ha estado siempre vinculado a mi vida. Eh, yo nací, como digo, en el año 72 y en mi puso el tostado en el año 74. O sea que para mí el tostado siempre ha estado debajo de casa, nada más que tenía que bajar la escalera y lo tenía ahí. ¿Podrías describirnos un poquito más en detalle o sobre todo decirnos el por qué surge o cómo se te ocurre el innovar en un sistema o en un modelo tan tradicional como es el del mundo del café? Pues, pues bueno, esto surgió es una idea que al final yo llevaba en la cabeza mucho tiempo. Eh, nosotros tradicionalmente, mi padre, siempre habíamos, habíamos consumido un café de calidad, pero a pesar de tener ese café de calidad, nosotros somos un total muy pequeñito y, y a pesar de eso, como digo, nos costaba mucho trabajo eh, convencer o, o al cliente de que al final lo importante era ese café o al final por qué determinaba la acción de la compra. No era, no era ese café en sí, sino al final cuando nuestro cliente, fundamentalmente era hostelería, entonces pues cuando íbamos a hacer un cliente de hostelería, pues básicamente el hostelero decía no, me hace falta, oye, que voy a abrir una cafetería, necesito la cafetera, el molinillo y las tazas. Pero ni te preguntaba ni qué, ni qué café le ibas a dar, ni qué valía el café, ni le interesaba nada del café. Al final nuestro punto fuerte, que era el café, porque era lo que nosotros fabricábamos y elaborábamos, eh, pasaba un segundo plano en la opción de compra. Entonces, pues surgió qué hago o qué, cómo puedo hacer para poner al café en primer lugar y que sea esa, esa primera opción de compra y no lo que me pones o lo que me das, ¿no? sino el café que me das. Y, y así surgió Café Lab. La idea era pues tenía que ser un sitio muy especial en el que eh, no, la idea no era eh, poner café de cualquier manera, sino que tenía que ser, eh, tenía que ser, como digo, muy especial. Al final era transmitir esa pasión por el café o ese... Eh, sí, sobre todo esa pasión por el café, pues transmitirse al cliente. Al final, que entrara a Cafelab y que sintiera que estaba en un sitio diferente y un sitio distinto. ¿Sí? Ya no solo, no solo en el producto, en el café, que ya como digo, ya lo teníamos y ya se presuponía que es un, un café de calidad y, y todo muy bien, pero eso solo no era suficiente. Ese café había que adornarlo muy bien, como digo, con, con ese espacio, que, que te respiraras café por todos sitios y al mismo tiempo eh, el servicio que también fuera acorde con eso. Eh, por, por eso eh, nuestros todos nuestros empleados son baristas profesionales, que formamos nosotros para poder eh, dar ese, ese conocimiento al, al cliente. Al final yo siempre digo que a, a Café Lab no se viene a tomar un café, se viene a disfrutar de ese café. ¿eh? Un café te lo puedes tomar en cualquier sitio, pero el café que te tomas en Café Lab solo te lo puedes tomar aquí. No, por, como digo, por el café en sí, sino por todo lo que rodea ese café. Pues yo creo, Frank, que después de escucharte, sean cafeteros o no, pero nuestros espectadores, seguidores de Facebook estarán deseando ir a, a conocer Cafelac, que no lo conozca. Te pediría, por favor, que nos indicaras dónde tenéis las cafeterías. Pues el, el primer local lo montamos en el año 2015, abrimos en octubre del 2015 y abrimos donde mi padre inició con el tostadero, en la calle Carmen Conde de Cartagena, muy cerquita del, del corte inglés de Cartagena, en la zona de Ciudad Jardín. Y el segundo lo abrimos al año siguiente, que abrimos en Murcia, en la Plaza de los Apóstoles, número 14, detrás de la catedral. Y el último abrimos al año y medio, del de Murcia, aproximadamente, y está en, en el centro de Cartagena, en la calle Intendencia, en un edificio emblemático de Cartagena, que es el edificio civil eh, histórico más, más antiguo que se encuentra en pie de Cartagena, que son las casas del rey, en la calle Intendencia, en como digo, en Cartagena. Que ese edificio es espectacular. Puedo dar fe de, de efectivamente lo que estás comentando, Fran, porque yo la, la primera impresión cuando entré a esa cafetería en concreto, que la de Cartagena está en los dos, es el impacto es, es brutal. Eh, aprovechando también por lo que estábamos hablando y conociéndote, ¿tenéis algún nuevo proyecto? ¿Habrá nuevos Café Lab en la región o fuera de ella? ¿Qué estáis trabajando ahora? Pues ahora mismo estamos eh, centrados en, en la formación. Estamos eh, trasladando la formación que, que decía que dábamos a nuestros a nuestros paristas, eh, la estamos trasladando a, al resto de, de profesionales, de sobre todo pensada en, en hostelería, para gente que quiera especializarse en... Pues al final alguien que haya estudiado hostelería o alguien que esté trabajando en la hostelería que se dedica a eso, que quiera especializarse y convertirse en barista profesional. Eh, hemos intentado, pues bueno, eh, con la formación seguir el mismo concepto eh, de Caffelab con el que, con el mismo espíritu que abrió Café Lab... y sobre todo hemos hecho una una formación eh, muy práctica, porque al final entendemos que hay que practicar y hay que eh, hacer muchos cafés para para poder aprender de eso. Eh, al final lo que hay en el mercado pues son cursos de dos, tres días, cuatro días en el mejor de los casos. Eh, nosotros hemos hecho una formación eh, que dura un mes y luego tienen unas prácticas en las propias cafeterías para terminar de afianzar todos esos conocimientos y todo eso que, toda esa información que, que hemos dado para, para el curso. Pues Fran, me parece una iniciativa muy interesante. Si quieres o te apetece dejar algún número de teléfono, por si hay alguna persona interesada que pueda contactaros o inscribirse a esos cursos, eh, es tu oportunidad. Teléfono, eh, la persona que lleva la información, que da la información de los cursos, que es el 692 18 ¿Y por quién tienes que preguntar? ¿Has dicho? Eh, por Guillermo. Y Paco, bajo tu punto de vista, ¿cómo piensas que la gente podría aprender a valorar el café? La idea de Café Lab básicamente, para resumirla en una palabra, es eh, formación y dar conocimiento al, al cliente. Al final, eh, nosotros estamos convencidos que cuanto el cliente más conozca el café y el producto que está consumiendo, más lo va a valorar. Eh, al final eh, es una cuestión de, de eso, de conocimiento. Si yo conozco un producto, lo valoro. Si no sé todo lo que hay detrás, eh, no lo valoro. Eh, yo siempre pongo también un ejemplo de, por ejemplo, el, el café pensamos que es una cosa que no tiene importancia, ¿no? que es una cosa muy cotidiana, muy del día a día, eh, que, que al final es la ventaja del café, pero al mismo tiempo es un inconveniente porque como es demasiado cotidiano, demasiado barato, no le damos ese valor que realmente tiene. Y no somos conscientes de hasta llegar a una taza de café todo lo que hay detrás. ¿Eh? Desde el, el trabajo del caficultor que está cosechando el café en la finca en, a 2.000 metros de altura, en una ladera de una montaña, recogiendo el café a mano para transportarlo a su finca, procesarlo, luego que nos llegue a nosotros, que hagamos un tueste eh, óptimo para sacar todas las características de ese café. Y luego que llegue el barista y que haga un café, una elaboración correcta para, para obtener y darle ese, ese esa taza al café. Y al final estamos cobrando un euro por un, por un café y nos parece caro. Y no somos conscientes de todo lo que lleva. Entonces, yo creo que dando ese conocimiento y esa información al cliente, al final que valore ese producto es suficiente para que para que se, se aumente la, el consumo de, de la calidad del, del producto porque al final pues se valora. Yo siempre me lo comparo muchas veces con el, con el mundo del vino porque al final eso pues lo tenemos muy presente ¿no? o parece que es más, eh, más fácil de entender por el consumidor. Si nosotros pensamos en Rioja, automáticamente entendemos que es Rioja bueno y Rioja malo, aunque sea todo Rioja, bajo su denominación de origen, pero depende de la finca que sea, de la uva, del tratamiento que haya tenido ese vino, del tiempo que haya estado en la barrica, de una serie de circunstancias. Pero si en, en cambio pensamos en café de Colombia, automáticamente decimos café de Colombia, un café buenísimo, si en Colombia el café es bueno. Y, es lo que te, y el cliente tiene eso instalado en su mente, pero al final en Colombia pasa exactamente igual que en Rioja, dependiendo de la finca donde vayas y de cómo este proceso ese café de la variedad de ese café cómo se haya elaborado como tal pues no tiene nada que ver todo es colombia y todo está bajo la dominación de origen de colombia pero pero son calidades y, y perfiles de taza y café totalmente diferentes no tienen nada que ver Sí, al fin y al cabo que la gente busque el, el placer de tomar café uh -huh. Estupendo, Fran. Muchísimas gracias. Eh, estoy, estoy seguro, no, soy consciente de que estáis haciendo una gran labor, tanto empresarialmente como didácticamente, y estoy convencidísimo de, de que os va, a ir, os, os va a seguir yendo igual de bien que, que hasta ahora. Y poco más. Eh, daros las gracias a todos los que nos estáis viendo, a todos los que seguís nuestra iniciativa de Somos Murcia, Somos Pequeño Comercio, e invitaros para la siguiente. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias. Hasta luego.